No, nosotros íbamos a la calle, íbamos a doblar y ahí. Cuando doblamos, que pues, no cayó, ahí no se fue ahí mismo cayón, ahí mismo se puso una bala a hacer en una esquina. Además, eso, yo, yo lo que sé es que cuando yo le di a mi compañero mío, me dieron, él me dijo, a mí también. Pero no se supo quién fue, ¿tú me entiendes? ¿Una sola bala fue, no? Una sola. ¿En el caso tuyo, dónde fue que resultaste? Ay, mira. ¿Eso fue a qué hora específicamente, más o menos? La hora no sé decirle. ¿no? ¿Hora de la noche fue? Sí. ¿En qué sector fue eso? El, el, el ingeniero, eh. ingeniero eh. ¿Tú partiste el conocimiento o te quedaste bien? No, yo no perdí conocimiento. No. ¿Tú no pudiste identificar quién fue? ¿No viste no. a quién? ¿Qué tú haces, mejor? ¿Qué tú te dedicas? En el mercado, yo tengo mis puestas de vendeveiduras. ¿Un nombre tuyo completo? ¡Braya!